En la comunidad El Limón, Santa Bárbara de Samaná, se encuentra escondido uno de los regalos más hermosos e increíbles que la naturaleza le ha dado a nuestra querida Quisqueya la Bella, la Cascada del Salto El Limón. Este peculiar atractivo natural se encuentra situado en la comunidad ya mencionada, la misma mide unos 50 metros de alto. Con una hermosa piscina natural debajo, a unos 300 metros sobre el nivel del mar, que consta de tres salidas, ideal para el disfrute de los lugareños y visitantes de todas partes del mundo. ¿Qué te ha parecido este lugar? Excelente, un paraíso nacional. ¿Qué se recomienda para la familia? Que vengan todos para acá, es muy hermoso. Sí, sí, a la segunda, La, parte de la Bueno, muchos turistas, es hermoso, es un país hermoso. Pero la, pero la cascada tiene un detalle, sí. que esa agua que cae ahí, usted se sienta aquí a recrearse y lo refresca en un tiempo de calor. Pero esto es algo divino, donde venimos todos los años aquí a, a disfrutar de nuestra naturaleza. Esto es algo sorprendente, da trabajo llegar, pero vale, vale la, la pena. Esto es una de las maravillas que tenemos en, en nuestro país. Esto es bellísimo, aquí en el Salto de Limón pueden pasar a darse un repetido baño, que está muy rico aquí. ¿De dónde viene? De Santo Domingo. Para acceder al salto puedes hacerlo de dos formas. La primera es disfrutar de los hermosos trillos en contacto directo con la naturaleza escuchando el sonar de las aves. Para quienes gozan de forma física pueden hacerlo en caminata dado a que para llegar al salto se necesita recorrer unos 2 kilómetros y medio aproximadamente, empinadas lomas y llanuras que adornan de forma maravillosa este hermoso regalo de la naturaleza. Además en la zona se encuentran varios restaurantes donde podrás disfrutar de platos nacionales e internacionales, al igual que varios care shops, donde puedes adquirir piezas artesanales. Muy seguro, bien, muy bien, es muy bueno, se divierte mucho uno, pueden venir a confianza, que esto es un palo, está todo ready aquí, con mucha confianza, muy seguro y bien, todo el mundo se siente bien aquí, Te pasa bien, de verdad que sí. Casa limón, go, go, go.